Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo cafecito inclusivo. Hoy jueves, ya 6 de mayo de este particular también 2021. Yo soy Eduardo Valenzuela y en nombre del MEP y del CENAREC le doy la más cordial bienvenida a este programa. Me acompañan esta mañana Dayana Zúñiga en la interpretación del ESCO. Carlita Castillo, buenos días Carlita. Buenos días, bienvenidos a todos, muy felices de tenerlos aquí con nosotros. Claro, gracias Carlita, también por ahí tenemos a don Marco Matarrita en los audiovisuales, nuestra compañera Pamela Villalobos, que nos apoya siempre en, eh, en la parte de redes sociales, y para conversar sobre el tema que nos atañe esta mañana, nuestra compañera Viviana Barca Bonilla, quien es asesora nacional de educación especial, instalada en el área de asesoría en ayudas técnicas de El Cenare. Buenos días, Bibi. Hola, buen día, un gusto realmente estar aquí con ustedes esta mañanita. Gracias, el gusto es nuestro. Eh, desde ya invitarles a que usted nos envíe sus saludos, que nos eh, vaya preparando sus apuntes con sus consultas sobre el tema que vamos a ver esta mañana. El tema, justamente, es eh, el desarrollo, la importancia del desarrollo de las habilidades blandas en el estudiantado. Y Empecemos por lo básico, Vivi. Eh, hay muchos conceptos relacionados que hablan de, de habilidades blandas, habilidades para la vida, pero nadie mejor que vos para explicarnos todo esto. Así que, eh, contanos, ¿cómo está esa cosa? Bueno, Eduardo, este tema es muy interesante y realmente, eh, más adelante lo vamos a ver, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, lo puso como un tema de vital importancia precisamente para crear ciudadanos felices. Porque nada más que cuando nosotros tenemos nuestras habilidades para la vida, nuestras y si vamos desarrollando dentro de esas habilidades para la vida, nuestras habilidades blandas, ¿verdad? Vamos a ser personas que somos más competentes, podríamos decirlo, en las áreas en que nos desarrollemos. Entonces, eh, tal vez, Marquito, si pasamos la, la diapositiva para empezar, vamos a empezar primero con qué son, cuáles son las habilidades básicas para la vida, ¿verdad? Eh, esa estas habilidades Eduardo, ¿cuáles podría decir usted? que son unas habilidades básicas para la vida tal vez, ahí cualquiera que se mm, te ocurra vamos a ver el, la pimienta, no puedo. Eh, socializar comunicarme Entonces, creo, creo que comunicarse es una de las tener esa capacidad de, de, de desarrollarme en, en otros en grupos de personas en el trabajo eh, en la empatía y, Exactamente, y cuando hablamos precisamente de habilidades básicas, uno podría decir cuáles, ¿verdad? Y habrán personas que dirán, la informática hoy día hay que conocer de computación, pero ese es otro tipo de habilidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene que saber de computación, pero las habilidades básicas para la vida, todos sí las tenemos que tener, como repito, para poder tener, para ser personas más felices en nuestra socialización. De hecho... ¿Por qué? Porque somos parte de un mundo global y en ese mundo global todos tenemos que en, de una u otra manera compartir entre todos. Pero entonces, ¿qué son en sí? Marcos, si pasamos la, la diapositiva, pero entonces, ¿qué son las habilidades eh, para la vida? Tal y como lo refiere, dice que son una habilidad o habilidades que las personas necesitan para alcanzar el éxito en la vida. Vea qué importante el éxito en la vida. Cuando hablamos de éxito, uno dice, uy, éxito. Pero sí, es eso. Porque eh, no sé si ustedes les han pasado, les pasó cuando estaban chiquitillos, que la mamá les decía, compórtese porque estamos en la iglesia. O que la profe decía, no está en un estadio, hágame el favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo aprendemos dentro de nuestras habilidades para la vida: cómo comportarnos en el estadio, cómo comportarnos cuando vamos al templo, cómo comportarnos en el aula o en el recreo. Eso es básicamente porque nos permite precisamente al tener esa conciencia de las habilidades para la vida, cómo comportarnos en distintos contextos y cómo trasladar ese comportamiento a otros contextos. Entonces vea que esas habilidades para la vida las vamos construyendo, es en nuestra familia, que es nuestra primera socialización, vea que de la familia nosotros aprendemos nuestras creencias, nuestras costumbres, las tradiciones que tiene, pero... Qué es el detalle con esto, que en la escuela, que es la segunda socializadora, es donde vamos a replicar esto, porque en la casa, ¿verdad? en nuestra familia, es donde nos lo enseñan, pero en donde vamos a poner en práctica eso, es ya en la escuela, o en el colegio, o en nuestros ámbitos de trabajo, que es donde empezamos a socializar. Vivi, perdón que te interrumpa, estoy viendo aquí varios sí. de los comentarios ya de las... De las amigas que se nos están conectando y nos dicen este, que este no es momento de socializar, que la situación es muy grave como para estar socializando. Claro, pero es que creo que también hay un concepto que se ha venido manejando de una forma incorrecta y es el de distanciamiento social. Lo correcto es el distanciamiento uh -huh. físico, porque en este momento uh -huh. estamos socializando utilizando un medio digital uh -huh. y, y, pues y sea bueno. como sea, eventualmente para nuestros chicos con o sin discapacidad el desarrollo de estas habilidades blandas les van a servir no solamente en el ámbito escolar, compañeras y compañeros, sino para el resto de su vida, para el momento en que tengan que enfrentarse a, eh, al, al, al tema laboral. Entonces, este, eh, el tema de la socialización, creo que es que se ha manejado muy mal el concepto. Claro, no, no, Eva, y atinada esa consulta que hace la, la profesora o lo que afirma, por supuesto, pero imagínate que en este momento, ante el comentario de la profesora, yo diga, pero a esa profesora ¿qué le pasa? Entonces yo estoy indignada y enojada por lo que está diciendo. Es parte de eso, cómo manejamos precisamente y vea, estamos en la virtualidad, no estamos en la presencialidad, pero nosotros le decimos, por supuesto, profesor, usted tiene toda la razón. Pero hablamos de que no hablamos solamente de socialización física, sino en este momento, ¿qué tal que Eduardo empiece? Yo estoy hablando y Eduardo está interrumpiéndome. Eduardo, ¿qué te pasa? Esas habilidades, ¿dónde están, verdad? Es parte de este proceso. Entonces, vean cómo dentro de la virtualización, por supuesto, que trabajamos esas habilidades con los chicos. Cuando las profes se las juegan ahí, porque yo lo he visto con mi hijo, que está en la virtualización también, ellos sí están en la virtualización total, no están yendo a una educación combinada. Eh, Muchas veces la profesora hace juegos de cajut hace otro tipo de juegos en donde ellos los mandan a salitas de trabajo y tienen que socializar y están socializando, porque yo los oigo donde están discutiendo que si uno dice una cosa, el otro no está de acuerdo y ahí se están trabajando precisamente esas habilidades para la vida en entornos virtualizados, porque lo queramos o no, esto no es de pandemia, esto es ahora de este mundo globalizado, de esta ciudadanía global y de esta ciudadanía que es parte de la virtualización precisamente. Entonces yo creo que muy, muy acertado lo que dice la compañera y claro, muy acertado también decir que dentro de estos contextos también estamos haciendo, formando habilidades para la vida. Claro. Pero Eduardo, pasamos a eh, Marco Porfis a la otra diapositiva, porque precisamente ahí eh, dentro el Ministerio de Educación Pública propuso habilidades para la vida, en donde está el autoconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo yo me conozco a mí misma? ¿Sé cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles van a ser mis limitaciones? Esto, ¿cómo lo hacemos con nuestros estudiantes? ¿Cómo, qué actividades podríamos hacer en el aula para que ellos tengan un autoconocimiento de sí mismo? Bueno, tal vez podemos hacer ellos mismos, su silueta, vamos a ver cuáles son mis capacidades, cuáles son mis limitaciones, en qué no soy tan bueno, es parte de eso, cómo lo vamos trabajando ahorita en lo virtual, bueno cómo puedo hacer actividades para que mi, mi estudiante se autoconozca la empatía ¿qué es la empatía? siempre lo hemos hablado, ponerse en los zapatos del otro ¿cómo trabajo dentro de la virtualidad la empatía? y que si un compañero si, tal vez se desconectó y en el chat anotó, profe, me desconecté. O, Compañeros, avísenle a la profe que me desconectó porque el internet me sacó. Eso es parte de la empatía. Estoy apoyando al otro compañero. Me estoy poniendo los zapatos del otro compañero que se desconectó. Y lo vemos tan sencillo, pero es tan importante. Porque qué tal que no tuvieran la empatía, por ejemplo, los estudiantes. O nosotros en este momento, por ejemplo, que yo le diga, Carla, me, me quedé sin internet. Y Carla, no es mi problema. ¿Verdad? No funciona así, porque es parte de lo que estamos desarrollando. Igual sucede con nuestros estudiantes. Eh, la comunicación asertiva. Vivir, perdón, no solo perdón. Dime, carita, dime, carita. Sí, te quería comentar que muchas veces la persona técnicamente sabe mucho, ¿verdad? Pero uno escucha a ciertas personas que pierden el trabajo o, o no, no, no están a gusto en el trabajo, y es precisamente porque tienen muchas habilidades académicas o de las otras que, que estábamos hablando, pero precisamente estas, las blandas, uh -huh. ¿verdad?, que son tan importantes, tan importantes, no, no están bien desarrolladas y muchas veces porque la persona no sabe precisamente, ¿verdad?, que esas uh -huh. habilidades no las ha cultivado claro. o no las ha trabajado mayormente, ¿verdad?, y son de los puntos claro, que más claro. están considerando las, las reclutadoras ahora. Porque ayer comentábamos bien yo preparando el programa que, uh -huh. que, que o sea, muchas de las cosas técnicas las todos en nuestras distintas profesiones las aprendemos y oficios también, no solamente profesiones, las aprendemos ya uh -huh. en el campo de batalla, como dicen. Pero las partes blandas, las habilidades blandas, uh -huh. esas, esas tenemos que irlas desarrollando desde mucho antes, sino ya después se, se, se pone complicado el asunto. Claro, claro, y eso es cuestión de modelaje, bueno, en un momentito lo vamos a ver, porque esto lo aprendemos en casa, pero por supuesto que en la escuela somos escuela, y muchas veces cuando la familia por X o Z motivo no asume esto, nosotros lo, como centro educativo, como docentes vamos a ir formando en esto, en esas habilidades, porque precisamente lo que ustedes mencionan, más adelante vamos a ver una investigación pero en Harvard, por ejemplo, el 85% perdón, perdón, de perdón, las empresas. Gente... Te voy a interrumpir, discúlpame, perdón. Sí. Eh, si voy a. Quiero hacer un, un comentario. Eh, y es, por favor, a la gente que está escribiendo, si alguien pone un comentario respetuoso, se le va a bloquear. En eso yo sí soy sumamente tajante. Y yo, como administrador de los canales de comunicación del Cenarec, que también los transmitimos por medio en este momento del Facebook del MEP del cual somos parte, eh, si nadie, si hay alguien que pone un comentario con una falta de respeto para quien sea, se le va a bloquear. Y vamos a pedirle a los compañeros de prensa y de informática del MEP que también se le bloquee de las redes de ambas instituciones. Porque aquí estamos en un ambiente colaborativo, estamos en un ambiente que lo desarrollamos ya hace más de un año, este programa para compartir conocimiento. No para tirarnos trapos ni para faltarnos el respeto, entonces, eh, por favor, si alguien, de nuevo repito, si alguien vuelve, porque ya hay varias, varios comentarios ahí un poco pasados de tono, vuelve a poner un comentario de este tipo, le vamos a bloquear inmediatamente. Eh, ya, disculpa, Vivi, gracias. Uh -huh. No, no, tranquilo, Edward. Y, bueno, que conversaba, ¿verdad?, que en Harvard, de hecho, el 85% de las habilidades eh, blandas es lo que se está considerando en este momento, precisamente, para contratar. Y comprendemos, por supuesto, que parte de, también, si vemos ahí, una de las habilidades eh, es el manejo de las emociones y el, los sentimientos de la atención y el estrés. Todos estamos estresados de una u otra manera, ¿verdad? En nuestros puestos de trabajo, con lo que nos compete. Cada uno tenemos nuestras obligaciones y sabemos que este momento, para nosotros, es estresante. Cada uno es de su aula, cada uno es de su oficina, cada uno es de su espacio, ¿verdad? Tiene el estrés, los estudiantes están estresados. Mi hijo me decía la semana pasada, mamá, me siento tan estresado. ¿Verdad? Y uno diría allí, ese estudiante, el estudiante también se estresa exactamente. Es parte de eso, cómo tratamos nosotros mismos de negociar ese estado emocional que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez nos desquitamos con la persona menos indicada, porque de, aquí la verdad es que en esta situación nadie tenemos la culpa y todos somos eh, parte de este proceso que debemos de avanzar todos juntos. Entonces, eso es importante y vean qué, qué bien era la colación, ¿verdad?, este tema porque es parte de la formación de esas habilidades blandas que nosotros desarrollamos. Entonces, Edward para resumirlo así, en un trabajo en grupo, por ejemplo, en clase, que lo trabajamos en Zoom o que lo trabajamos presencial dentro de la, obviamente, del distanciamiento, o cuando ya podamos tener esta normalidad, porque no es que esperemos en Dios, ¿verdad?, Bueno, ahí tenemos algún problemita con el Internet. Hoy el Internet nos ha estado jugando pasadas a todos. Diego Tano, aprovecho el comentario que pone ahí, todos vivimos estrés pandémico, estrés laboral, estrés familiar, estrés educativo. Claro, y justamente por eso, Diego, es que estamos uh -huh. trabajando estos temas porque eh, parte de, de cómo manejar ese estrés, todo, todo, todo eso que estamos viviendo ahora, las familias que están... Eh, haciendo teletrabajo en sus hogares y a la vez a la par sus hijos en sus clases virtuales están manejando unos niveles de estrés enormes. Ahora imagínate, eh, imagínate lo que es un docente tratando de dar las clases virtuales y sus hijos recibiendo las clases virtuales también en el mismo espacio físico. Todo es muy complicado y parte de esa forma de, de, de, de, de trabajar, de aprender esas habilidades eh, o, o de aprender cómo manejar ese estrés es por medio de trabajar también, valga la redundancia, este tipo de habilidades, ya tenemos a Vivi de vuelta por acá Sí, sí, gracias Sí, precisamente entonces comentaba, por ejemplo, un trabajo en equipos cómo vamos trabajando esto, cómo vemos la empatía cómo vemos la comunicación asertiva porque la comunicación asertiva no es solamente decir las, man las cosas de la mejor manera, sino también tener una escucha activa ¿Cómo proponemos eso dentro del trabajo en grupo con nuestros estudiantes? A tomar decisiones. ¿Cómo? ¿Qué va a ser lo adecuado? Si la profesora nos puso una situación, ¿cuál será la mejor situación? Voy a clases, digo que se me desconectó el internet, ¿verdad? Son esas decisiones que ellos aprenden a tomar. ¿En qué? En actividades pequeñitas. Aprender a manejar los problemas que se enfrentan. ¿Cómo le proponemos a los estudiantes? que aprendan a ir desarrollando eso, ¿verdad? A veces en cosas tan chiquitillas, por ejemplo, situaciones pequeñas, por ejemplo, en, en el kinder, que si estás en un rincón y ya se armó un problema por un juguete. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Ven, en situaciones pequeñas es que vamos formando esas habilidades que, como decía Carla, para un futuro laboral, esto va a ser base, porque ya no va a ser un juguete, ya va a ser un puesto de trabajo. ¿verdad? Ya va a ser un, una asignación para algo importante que se tenía que entregar. Entonces, el desarrollo de esas habilidades es sumamente importante. Y además, eso también viene en la transformación curricular, en donde se desarrollan estas habilidades. Entonces, lógicamente no las podemos dejar de lado. Y, y alguien podrá decir, pues, yo no tengo tiempo para desarrollar las habilidades, por ejemplo, pero lo estamos haciendo en cualquier actividad, porque en cualquier actividad una profe no permite que estén hablando mientras ella está hablando, por ejemplo, eso es formar habilidades. ¿Por qué? Porque eso es inherente, las habilidades son inherentes. Un, poquit un poquitito así como de teoría para comprender cuando hablamos de las habilidades eh, blandas, que son las que vamos a ir desarrollando para cuando estamos en el empleo, para la empleabilidad. Las capacidades... Es el poder, de real, el poder realizar una hazaña en particular. Y muchas veces, cuando usted tiene la capacidad, no necesita que nadie se lo explique. O como una vez que se lo expliquen, usted dice, no, pues ya, ya entendí, ¿verdad? Eso es cuando a alguien lo ponen a dibujar y lo ponen después, vemos que es buenísimo para dibujar, y después hace un dibujo de un anime, por ejemplo. Uno dice Pero en qué momento, si nada más le dije que le hiciera unos colochitos, es como poner a, a Pamela, ¿verdad? Hacer dibujos. Ya uno sabe que es, ya tienen la capacidad instaurada de eso y nada más ocupan un poquitito ahí de entrenamiento en algunas cosas, pero ya lo logran. Es una persona capaz. Esto no lo olvidemos porque ahorita vamos a ver qué es una competencia. Cuando alguien tiene una destreza, es esa las destrezas sí se pueden ir aprendiendo precisamente y además por lo general son manuales. Está bien, ahí ya tenemos esos dos conceptitos. Avanzamos entonces al concepto de lo que es la habilidad. Eh, Marquito, ¿me pasas de, de diapositiva a la otra, porfis? A la que, ajá, esa, muy bien. La habilidad. Entonces, la habilidad dice que la mayoría acentúan que todas las habilidades se aprenden o son capaces de ser aprendidas y de ser desarrolladas e implican necesariamente el funcionamiento observable. ¿Qué quiere decir eso? Que toda habilidad la podemos aprender. Puede ser que alguien no haya desarrollado la habilidad de la escucha activa, de la comunicación asertiva, y dicen, ya no, es que yo no logro tener una comunicación asertiva. Pues esto se puede aprender, porque todas las habilidades son observables. Por lo tanto, si algo es observable, lo podemos modelar y lo podemos aprender. Hasta ahí vamos bien, Eva, sí, todo. Sí. De hecho, sí, aquí hay un comentario muy, sí. muy bonito de, de, Mari, muy de Mario Zamora, que dice que una habilidad blanda es encontrar el momento oportuno para manifestar nuestras afectaciones personales. Y él dice, por ejemplo, ya sea en nuestro, con nuestro jefe, compañeros de trabajo o, o familia, es importante, esto suma a crecer y conocernos mejor. Y eso era lo que vos hablabas al principio, que es como de las primeras habilidades que tenemos que desarrollar. Y además, esto me recuerda algo que leí la semana pasada precisamente sobre las habilidades blandas. Que cuan, ¿Cómo sabemos que sí tenemos bien desarrolladas nuestras habilidades blandas? Porque a pesar de que estemos, que, es en, que nos lleva el carajo, ¿verdad? Como decíamos, que estamos tan enojados y tan furiosos, somos capaces de decir buenos días, espero que tengan un buen día, ¿verdad? Es lo parte de eso. <risa> exactamente, exactamente, porque muchas veces estamos tan molestos que hoy no quiero hablarle a nadie, y pasamos así a la oficina, o al aula, o a donde sea, y ojalá que nadie me hable, no estamos desarrollando nuestras habilidades blandas, o sea, esa habilidad la tenemos que seguir trabajando, porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Todos hemos tenido un mal día en donde decimos, bueno, buenos días, así como que le sale, es como de la boca para afuera, nada más, pero no le nace, es parte del desarrollo de esas habilidades blandas precisamente. Todos estamos en esa construcción, todos estamos en esa construcción. Aquí lo complicadillo diría yo es que estamos también formando a otros, ¿verdad? En esas habilidades, entonces es como que también tenemos que trabajar nosotros en eso para poder ayudar a otros, porque hablamos que esto es modelaje y del ejemplo. Entonces, por eso precisamente... Ve lo, que dice, ve lo que dice Wilber, Antes, ahí que es justamente validado ligado al tema que ya vas a comenzar, entonces él dice que, dice Wilber que acaba de llegar, entonces que con lo que se plantea, las habilidades no se desarrollan, o simplemente se traen y son distintivas de cada individuo, creo que justamente Vivi ya nos va a hablar de eso, don Wilber. Bueno, precisamente las habilidades, nosotros las tenemos y las vamos desarrollando, pero además puede ser que no tengamos algunas habilidades, por supuesto, y esas sí las podemos aprender, recuerden que esas se aprenden porque son observables y al ser observables nosotros vamos modelando, ¿verdad? La mamá que le dice a uno, ¿cómo se dice? Buenos días, ¿cómo se dice? La palabra mágica gracias. Eso nosotros no lo sabíamos, lo fuimos desarrollando. Entonces, son habilidades que se van. Algunas, pues, las traemos, pero por modelaje y otras las vamos desarrollando. Listo, espero que a Wilber le haya quedado claro, entonces. Viví, y, y muchas veces también un, un jefe enseña, ¿verdad? Que, que no es lo ideal. O sea, lo ideal es que uno tenga las habilidades, pero eh, recuerdo, digamos, un, un conocido... Me contó que él llegó tarde los primeros tres días de su vida laboral, ¿verdad? Fue la primera vez que tuvo un trabajo. Y al cuarto día, sí, y, y porque tenía la mala costumbre de llegar tarde. Y al cuarto día, eh, él le dijo, estás despedido. Así, así, usted es excelente, usted es brillante, pero usted hoy va a aprender a ser puntual el resto de su vida. Y él aprendió, ¿verdad? Perdón, pero es que me acordé <risa> de eso. Eh, ¿Verdad? le llama, llama Y te dice, no me gustó cómo le habló a esa persona usuaria. No no, es, no estuvo bien, ¿verdad? Pero, pero hey, uh -huh. mejor mejor tenerlas porque el mundo está muy competitivo. ¿Verdad? Uh -huh. Claro, Entonces, claro. Las tiene, alguien las tiene. Y tiene las competencias de las otras, ¿verdad? Que estábamos hablando. Las destrezas. Te dejo para que sigas Esa, así, es. las destrezas. Claro, sí. no. Esas habilidades que usted menciona, Carla, son muy importantes. Y vamos entonces a partir de que tenemos habilidades blandas y habilidades duras o técnicas, ¿verdad? Entonces, estas habilidades blandas van a ser importantes en todo lado porque esas habilidades técnicas, muy posibles, yo las voy a ir aprendiendo. Por ejemplo, a mí me pasó también. Yo cuando entré a trabajar en mi primer trabajo, yo iba con todo el conocimiento según yo, ¿verdad? Y tenía mucha disposición para aprender. Mi directora en ese momento me dijo, este planeamiento viene muy desorganizado. Y ella me enseñó cómo organizar el planeamiento y no hubo problema. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo digo, ah, no importa. Ah, no lo presento a tiempo. Ah, ¿verdad? Porque esas habilidades blandas de las que hablamos acá, las vamos a ocupar en todo lado. Esas habilidades técnicas, yo tengo que tener un conocimiento base, por supuesto, pero esto también lo voy adquiriendo con la experiencia. Las habilidades duras o técnicas, esas habilidades blandas cubren en todo momento. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo soy una persona competente? Cuando tengo, eh, Marco, pasamos a la otra porfis. Cuando tengo habilidades y destrezas. Una competencia es la unión de una habilidad y una destreza. Me hace ser una persona competente. Tengo mi habilidad para la vida y tengo la destreza para pintar casas. Ah, bueno, perfecto. Esto me hace a mí ser una persona competente. Lo puedo hacer. ¿Queda claro por ahí? Seguimos entonces. Marquito, a la otra. Gracias. Eh, ¿Qué me hace entonces ser una persona competente? Es importante señalar que para que una persona demuestre destreza en el trabajo, no solo necesita dominar, que sería el saber, sino también necesita lo que es eh, la parte del saber hacer, lo procedimental. Ya llevamos entonces el saber, que es el conocer, el saber hacer y el actitudinal, saber ser, saber ser con eso. Pero además de esto que acabamos de hablar, también ocupa motivación. Porque ¿qué hago yo? Sabiendo. Sé por dónde empezar, pero ¡ay, qué pereza hacer eso! Yo recuerdo cuando los, a los muchachos en el cole, era el día de la semana o el día del ornato, ¿verdad? Los poníamos a recoger y unos todos entusiasmados con los guantecillos, las bolsillas, se ponían a guardar las cosas... Y otros, de verdad, les decíamos, véalo por allá, como decimos popularmente, zafalomo, ¿verdad? Se escondían, o lo venía uno, que venían con un papelillo ahí, pero eso fue todo lo que recogió, un papelillo, una desmotivación. Entonces, ay, ahí vemos que no, ¿verdad? Falta algo. Y de hecho, cuando lamentablemente salen ya de un, del cole, en este caso, de un tercer ciclo, de un plan nacional, uno dice, no se le veía, ¿verdad? No se le veía. Esa motivación, no se le veía esa entrega, y ahí están, les ha costado conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente esa motivación no la encontraron, no la tenían, o tal vez nosotros como docentes no le dimos en el clavo de cuál era esa motivación, ¿verdad? Que también requería el estudiantado. Pero entonces, ¿qué ocupamos para ser competentes? El saber, el saber qué hacer, el, el estar motivado, ¿verdad? Y además, que lo que aprendemos aquí lo podemos transferir a otros entornos, no solamente me quedo en ese entorno, no, si yo lo sé hacer en mi casa, lo sé hacer en el colegio, si lo sé hacer en el colegio, lo sé hacer en el grupo del, de la comunidad en el que estoy, es transferir esa información, ese conocimiento que yo poseo. Bien, pasamos a la otra, Marta. Eso es como cuando dice, aquí dice que las habilidades... Que no... Perdón, que, sí. uno, que uno ve a alguien y uno dice, si así es en la escuela o así es en el trabajo, ¿cómo será en la casa? Ah, ¿Verdad? <risa> Exactamente. <risa> es parte de lo que uno dice precisamente. ¿Y qué son las habilidades blandas? Bueno, precisamente son esas habilidades intra y eh, interpersonales que nosotros tenemos. Es lo que tiene que ver con lo socioemocional y lo que nos va a garantizar ese éxito en el trabajo. Díganme ustedes, ¿a quién le gusta trabajar con alguien que nunca sonríe? ¿Verdad? que siempre ve el lado negativo de todo. No, es que eso no se puede hacer. Ay, no. Que no tiene sentido del humor. Y que siempre está de mal genio. Qué cansado, ¿verdad? Tener un compañero de trabajo así, o que nunca se involucra con nada, y que, se, y que siempre quiere llevarse los méritos de todo, ¿verdad? Y eso uno dice, este compañero de trabajo no, no, no, no hace clic, no podrá saber mucho, como decía Carla ahora, pero no hace el clic. Tiene todas esas habilidades eh, duras, pero no tiene esas habilidades blandas. Es parte de eso. Entonces, vamos entendiendo que las habilidades blandas, de verdad que sí, van a ser básico para todo. Pasamos a la otra, para ver las habilidades blandas, pero estas que ya las vamos desarrollando en lo que es eh, la inserción laboral. Vean que muchas se relacionan con las habilidades blandas que está proponiendo el MEP y la Organización Mundial de la Salud. Y estas son habilidades que decimos, las tenemos y a la hora de insertarnos laboralmente y tenemos conocimiento en algo, porque claro que tenemos que tener conocimiento en algo. No es que vamos a llegar y decir, mire, yo tengo todas las habilidades blandas y bien desarrolladas, y, pero sin un conocimiento, un 15% al menos tenemos que tener conocimiento técnico en algo. Esto es importante. Entonces, la organización, ¿cómo trabajamos la organización con nuestros estudiantes? Bueno, tal vez podríamos enseñarles a que usen una agenda, a que tengan el planificador eh, mensual, ¿verdad? A organizar eh, en la clase, ok, ustedes hoy van a organizar eh, el trabajo en equipo, yo no me voy a meter. A ver ustedes cómo van a hacer, ok, planteo un trabajo ahí en el Teams, muchachos, eh, chicos, a los niños, ¿Cómo se les ocurre que se podrían organizar? Les dejamos 10 minutitos libres para ver cómo se organizan. Ok, temen sus propuestas. ¿Cómo se organizaron ustedes? Los muchachos dirán, nos vamos a organizar por WhatsApp, vamos a hacer un grupo de, en, por correo, vamos a hacer un grupo en Teams. O sea, ¿cómo se van a organizar? Ven, les damos la libertad de ir generando estabilidad. Trabajo en equipo. Bueno, eso siempre lo hemos... Visto, ¿verdad? La importancia de trabajar en, en equipo, pero ¿cuánto desarrollamos de verdad el trabajar en equipo? ¿Cuánto seguimiento le damos a esto. Yo no sé, los que tienen, son expertos, ¿verdad? Yo solamente he leído, pero los que son expertos en trabajar lo que es el planeamiento de ciencias, por ejemplo, a mí me encanta, porque el planeamiento de ciencias propone lo que es trabajar por la innovación. Y propone mucho el trabajo en equipos. Entonces, sugieren que en equipos cada quien tenga su rol, hay, según las habilidades que tengan, ¿verdad? Las destrezas que el estudiante más tenga desarrolladas. Entonces, por ejemplo, está el rol del coordinador. Es aquel, ¿verdad? Que están todos viendo a ver cómo se organiza. Ok, hay un estudiante que va a ser el coordinador. Hay otro que es el vocero. Entonces, es el que siempre va a estar exponiendo. O también estos roles se pueden cambiar. Está el secretario está el encargado de materiales, ¿verdad? Siempre hay uno que es como más tímido y entonces a él le gusta encargarse de los materiales, los recoge, los acomoda. Esto es trabajar en equipo y la profe que hace supervisa que ese trabajo se esté dando. Provee también que haya momentos en donde se cambien estos roles. Entonces ahí estamos trabajando en equipos y vean qué importante es trabajar en equipos y ya lo vemos, ¿verdad? Cuando estamos... Ya en, una, en el ámbito laboral, cuando nos ponen y nos asignan a hacer algo, por lo general siempre decimos, bueno, repartamos ustedes esta parte y yo esta parte. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a trabajar en equipos. ¿Cuánto nos cuesta, precisamente? Después hablamos de asumir compromisos. ¿Cómo le ponemos a esos estudiantes esos compromisos que deben de asumir? Eh, por ejemplo, al día viernes debe de estar listo el semillero. Ay, profe, yo no pude hacer ese semillero. Bueno, tenemos que ver cómo lo organizamos porque es parte del compromiso que se asumió. ¿Cómo vamos generando estas pequeñas estrategias en los estudiantes? Después está eh, la iniciativa. ¿Cuánto cuesta, verdad? Que alguien tenga iniciativa. ¿Cómo cuesta ir desarrollando en los estudiantes esta iniciativa? Pero lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? proponemos una lectura, un tema X, bien, desarrollemos esa lectura, desarrollemos un texto, con eso estamos generando iniciativa, o me equivoco, ¿verdad creo, que, que creo, se creo, propone de esa parte es un problema? ¿Cómo lo podemos solucionar? Dime. Creo que esa es una de las más complicadillas, porque en, en los salones de clase, bueno, y generalmente eso se traslada después a, ¿Qué? a, a, Principalmente a cualquier ámbito. Claro, claro, pero es parte de la motivación, porque cuando uno está motivado en un tema o en algo que le gusta, se va desarrollando esa motivación, entonces surgen nuevas ideas creativas y de ahí surge la iniciativa, precisamente. Después, bueno, otra importantísima y que no la hemos dejado de lado en ningún momento y la hemos conversado mucho, que es la socialización. ¿Cómo socializamos esa habilidad para mantener esas relaciones? ¿Para saber en qué momento no puedo cruzar ese límite? porque estoy irrespetando al otro, ¿cómo lo hacemos? verdad ¿Cómo? Dentro de mi comentario no voy a ser irrespetuosa con mi compañero o hasta con mi amigo, porque muchas veces con los amigos también, ¿verdad? Podemos ser irrespetuosos, entonces esa socialización debe marcar la pauta. El pensamiento crítico, ¿cómo ser crítico y no criticón? Eso lo tenemos que enseñar a los estudiantes. Mire usted, de, si vas a dar algún comentario, bueno, dé una solución, porque debemos de ser críticos, ¿no? Críticos. Bueno. Y después ser buen comunicador. ¿Cómo somos buenos comunicadores? Escuchando de manera activa, como lo vimos, y hablando con empatía. Lo que yo voy a decir no puede maltratar al otro. Recordemos que estamos formando para una ciudadanía, como lo hablé, una ciudadanía global, entonces... Mi comentario no puede ser hiriente hacia el otro. Y como profe también muchas veces tenemos que cuidar lo que decimos, tanto a nuestros compañeros de trabajo, el compañero que llega al aula a hacer una pregunta, cómo le respondemos, la manera en que le respondemos, los, los estudiantes están viendo, ¿verdad? Cuando llega un compañero a la oficina, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cuál es nuestra, nuestro ser buen comunicador? Y adaptabilidad que hoy día yo creo que esto es lo que más estamos trabajando, ¿verdad? Porque hoy tenemos una, unas reglas, mañana tenemos que tener otras, ¿por qué? Porque la situación así lo amerita, el hecho de estar a, ser adaptable en este momento es parte de una de las habilidades que más tenemos que desarrollar, porque imagínense que si nosotros somos tan rígidos que hoy nos dicen, mire, mañana eh, ningún carro puede circular, Ay, ya empezamos a estresarnos y nos vamos a estresar y al final con el estrés, ¿qué provoca? Con el estrés no se está enfermando el ministro de salud, ¿verdad? No se está enfermando la ministra de educación, nos enfermamos nosotros y al final es nuestra salud. Entonces, eso también es como un, hay un, un, un puntito de que es importante que cuidemos y nos, nos tratemos de adaptar, porque en estas situaciones nos tenemos que adaptar, porque si no, el estrés nos gana. Y si el estrés nos gana, al final, nuestra salud es la que se ve afectada por todo esto. Bibi, y eso es lo que también tenemos que ir ¿Sí? y, y, por ejemplo, ahora que hablamos de la adaptabilidad, cuando nos topamos con una persona, es que es curioso, ¿verdad? Porque si todas estas habilidades, de cierto modo, todas... Se conectan unas con otras, ¿verdad? Al final de cuentas. Y eh, me llamaron la atención las dos últimas, la parte de la comunicación y la adaptabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos topamos personas que son así, como que tienen su personalidad, es que son malhumoradas, que siempre responden feo, que son amargas, como dice uno. Ah, es que aquel es un mozote, dice uno. Y hay gente que dice, ah, es que, ah, es que él es así. Pero entonces todavía, todavía tenemos oportunidad de, de trabajar en esas habilidades que él no él o esa persona no, no desarrolló. Claro, claro. Sí, Eduardo, recordar precisamente que esas habilidades se pueden aprender. No es que yo soy así. Sinceramente, acá lo importante es que yo reconozca, por ejemplo, que esas habilidades estoy eh, lenta, verdad, estoy eh, flojita tal vez en esas habilidades y que yo como persona la debo de desarrollar, cuando uno dice es que yo sé que cuando estoy de mal humor no soporto que nadie se me acerque, bueno pues yo misma debo de trabajar eso, porque sé que son mis habilidades blandas y al fin y al cabo soy yo la que me afecto ¿por qué? porque los que están alrededor dirán, ah, es que él es así es como dijiste Eduardo? es mozote, ah, es es mozote. ¿cómo fue que dijiste? es mozote okay. es que es mozote de imaginarte que tengan ese concepto de mí, y, y dirán, ah, es que no me importa lo que diga la gente, hay otra habilidad blanda que hay que trabajar, por supuesto, porque somos una sociedad, y en esa sociedad tenemos que tratar de que el otro se sienta bien conmigo, pero dentro de esas habilidades blandas, ¿verdad? estamos hablando de las habilidades blandas, que no desviemos la atención en otras situaciones ya personales, sino en el desarrollo de esto en comuna, cómo trabajamos esto en comuna, y por supuesto, eso viene de cada quien, Eduardo, y por supuesto que sí se pueden aprender. ¿Por qué? Porque en la otra diapositiva precisamente hago la pregunta, ¿por qué es importante desarrollar habilidades blandas en el estudiantado? Bueno, porque ayuda a que se lleve mejor con la mayoría de las personas, porque mejora la interacción con otros, porque mejora el éxito en el trabajo, porque mejora la ejecución del trabajo, imagínense, o sea, pintar habilidades blandas que se desarrollan durante toda nuestra vida, vean todos los beneficios que tenemos para nuestro estudiantado. Entonces, de ahí uh -huh. que es la importancia precisamente. Dime, Carlita. Y es preparándonos, pero para tener una mejor sociedad, todos juntos. Esa es la Por idea, ¿verdad? Construir una sociedad más inclusiva realmente, como dicen algunos de nuestros lemas. Pero es, es real exactamente, y hablamos de una inclusión de, pues, una inclusión total en el hecho de que a nosotros querer estar yo quiero estar con Eduardo, ¿por qué? porque es un compañero ameno, ay quiero estar con Carla porque Carla sabe escuchar mira es que tuvimos un problema hoy en la oficina, ay qué se terminaron agarrando, no, no, tuvimos un problema allí. discutimos y llegamos a una solución no es de que tuvimos un problema y ya nadie nos hablamos de eso no se trata, ¿verdad? es parte de ir generalizando, de no generalizar, más bien, de no generalizar esta discusión hasta en el ámbito personal. Oye, a veces hay discusiones que son del ámbito laboral y puede ser que hayamos discutido. Un, no, es que, Carlos, yo no estoy de acuerdo con usted, no, Vivi, yo tampoco con usted. Bueno, ni modo, tenemos que ver qué hacemos. Bueno, ahora después del almuerzo lo hablamos y nos vamos a almorzar tranquilas y seguimos conversando de nuestras cosas, ¿ok? Después retomamos nuevamente la discusión hasta llegar a un consenso que sea el mejor para todos. ¿Verdad? No sé si han visto la faula del coyote y el perrillo, que pasaban en un puro pleito. No, no recuerdan esa faula, solo yo la recuerdo. Sí, sí, <ríe> Que claro. ellos pasaban un puro pleito, y, pero, pero cuando pero, llegaba la hora del almuerzo, se iban juntos a almorzar, y después pero, otra pero, vez mira, se volvían mira. a ganar. Ah, sí, exactamente. Esa, precisamente, es parte de eso. Bueno, eso es un buen ejemplo, precisamente. Y aquí están en la otra, Marco Porpa, están precisamente eh, la, las investigaciones que les comentaba, cómo precisamente el Banco Interamericano define cómo el 51% de las habilidades blandas son sumamente importantes de desarrollar. Igual en Asia, y vean que este estudio es reciente. En Asia, el 85% es importante desarrollar habilidades blandas. El otro día, ¿verdad? Eduardo, cuando comentábamos sobre esa eh, cafecito, hablábamos que uno las cosas las va aprendiendo en el camino, muchas cosas, porque la teoría usted o toda la tiene aquí, pero ya cuando llega a la práctica, uno dice, esto yo no recuerdo cómo lo hayan enseñado en la U, ¿verdad? La y uno igual en la Universidad de la Vida, y esas son las, el 15% que vamos aprendiendo, pero el 85% son los que tenemos que llevar ahí encarrilados. Eh, continuamos con la otra, Marco, para que nos dé tiempito, porque ya se nos está yendo el tiempo. Los espacios de trabajo, precisamente, cuando nosotros desarrollamos esos, esos espacios de trabajo, precisamente, podemos trabajar eh, en equipo, cuando desarrollamos lo que es el trabajo en equipo la resolución de problemas, el hecho de eh, gestionar el tiempo de la mejor manera precisamente estamos ayudando a los estudiantes, apoyando a desarrollar estas habilidades blandas ven que no estamos diciendo bueno con otro plan extra, no simplemente en el trabajo en equipo el hecho de proponer soluciones que se dan en la vida cotidiana en el hecho de eh, ese tiempo que lo organizamos de la mejor manera, vamos desarrollando. En la otra, Marquito Porpa. ¿Cómo vamos a enseñar eso? Bueno, les decía que con el modelaje, como yo actúe, así estoy enseñando cómo se debe de actuar. La observación, la interacción, es manera de desarrollar precisamente esas habilidades blandas. Eh, cuando en el aula propongo actuaciones, cambios de roles, voy desarrollando esas habilidades. Cuando les propongo análisis de situaciones, en trabajar en grupos pequeños, en trabajar debates. Yo recuerdo en la universidad acostumbraba mucho a trabajar debates con las chiquillas, ¿verdad? Sobre temas controversiales, en donde una, a pesar de que no era lo que ella opinaba, tenía que contradecir, ¿verdad? Su propia opinión. Y debatían en el asunto... Es enriquecedor porque a veces hasta o se terminaban enojando. Y yo, no, no, muchachas, estamos en un debate y no es como para que nos peleemos tampoco. ¿Cómo vamos desarrollando el hecho de aceptar la opinión del otro? Y si el otro opina, así es el otro. Yo no puedo meterme en la cabeza del otro y decirle, tiene que pensar de esta manera. Vean qué belleza. En el aula podemos desarrollar eso. Eso lo podemos hacer en una clase de Teams perfectamente, ¿verdad? Eso, eso te iba a decir. Mateo de decisiones de... o árbol de problemas. Todo esto, todo esto se puede trabajar en... Desde la educación a distancia, que tal vez no es lo, lo idóneo, pero es nuestra realidad actualmente. No, no hay mayor dificultad en trabajar esto desde la virtualidad. Y estamos apuntando a esas habilidades. Y sí, Eduardo, no ocupamos un plan extra. En las actividades que proponemos decimos, mira, vean, algo tan sencillo. Ahora vamos a ver un videíto que tengo yo ahí, que hice con, con mis sobrinos eh, antes de esta... Pandemia, porque yo, ustedes vean, ellos vienen, ¿verdad? Son los, los mis sobrinos. Por parte de mi esposo, vienen. Tía Vivi, ¿cuál caja de juguetes, verdad? Porque tengo ahí una caja de juguetes que las usaba mucho con los muchachos del colegio. No son juguetes infantiles. Por ejemplo, un popet. ¿Quién no ha jugado popet? A mí me encanta el popet. ¿Han jugado popet? Un día me lo llevo a la oficina y en un, y en un almuerzo jugamos. El popet a uno le, le ha jugado, Carla. No. Sí, Con Le usted, genera... con usted. Sí, es cierto, sí es cierto. Le genera un estrés porque usted tiene que estar escuchando lo que hace y pasarlo al resto de los compañeros. Son juegos que al fin y al cabo me ayudan a socializar y también tengo que tomar decisiones porque hay que pensar rápido. Hay otros juegos, por ejemplo, este a mí me encantó y me lo encontré en uno de esos de Amazon. Este juego... Ayuda mucho porque son copitas, ¿verdad? Hay cuando al cualquiera va al escenario y me dice, Vivi, me lo enseña. Se lo enseño, no se los puedo dar porque esto es famoso aquí en mi casa. Es muy interesante porque ayuda además a la lógica con los estudiantes. Según las copitas, en la, según la carta, el dibujo de la carta, hay que armar las copitas. Y usted tiene un tiempo porque el primero que arme eso, toca la campana y se lleva el punto. Entonces vieran que estos jueguitos los vemos así para formar en familia porque recuerden que también nosotros como docentes damos a la familia consejos para seguir desarrollando eso. no es que toda la responsabilidad recaiga en nosotros, también nosotros somos guías, orientadores de este proceso y así les podría enseñar un montón de jueguitos más que tengo aquí, en los palillos chinos o el este, es que este ya más grande, este no sé cómo se llama el que lo pone uno en el patio y ahí empieza con el, el dado y los chiquillos van caminando eso le podemos dar a la familia qué decimos, es que mi fami las familias de mis estudiantes son no tienen tanto recurso económico con bueno, un juego de naipes con los naipes jugamos 21 eh, mire que si perdió que no se estrese tanto es parte de jugar, es parte de perder y ganar Ok, ¿cómo decido yo eh, si perdí, me voy a poner a llorar, me voy a estresar? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy haciendo, verdad? ¿Cómo voy resolviendo esas situaciones? Eso es importante, profes, los que nos están viendo en este momento. Nosotros somos una parte, la familia es otra parte. Y si sí es cierto, ahorita hay mamás y papás muy estresados también por la situación porque tienen que salir a trabajar, pero en el ratito que estén con sus hijos, que no de la cantidad, sino la calidad, también propiciar ideas, jueguen naipes, jueguen jacks, jueguen cromos, ¿verdad? un ratito de que brinquen mecate, unos dos minutitos, ya con eso los chiquillos van a recordar cuando jugaban mecate con los papás. Ese tipo de actividades tenemos que irlas desarrollando, porque al fin y al cabo todo esto forma habilidades para la vida. Todo esto que hacemos en lo cotidiano forma habilidades para la vida. Quería explicarles esta actividad que podemos hacer, que es la del árbol de problemas. Es precisamente poner un problema X que se esté presentando mucho en el aula. Y en cada ramita vamos poniendo soluciones. ¿Cómo podríamos solucionarlo? Ah, podríamos ponerle rótulos para que no tire la basura en el piso. Ah, podríamos eh, ponerle en el pupitre eh, no tirar basura. En fin, son soluciones que todos proponen. Estamos trabajando la iniciativa, estamos trabajando la búsqueda de soluciones en un tema X. Ejercicios de relajación. Si nosotros nos acostumbramos a hacer ejercicios de relajación, ¿cómo, ¿qué puede ser? El mindfulness, yoga, y me dirán, sí, ¿quién tiene tiempo de ponerse a hacer eso, verdad? Porque estamos muy estresados, pero hasta nosotros. ¿Qué es hacer un poquito de meditación? ¿Qué es hacer un poquito de respiración? Nos sentamos, erguidos, respiramos, no pensamos en nada y votamos. Hacemos tres respiraciones profundas y ahí estamos enseñando a nuestros estudiantes en que para todo hay un momento. No, no, no, no. El problema está serio. Muy bien, vamos a respirar profundo y votamos. Eso es parte de precisamente aprender nosotros mismos también a controlar nuestras emociones y modelándole a los estudiantes cómo controlar estas emociones. Y hacer juegos en todos los juegos siempre aprendemos, ¿verdad? Todos los que tuvimos la posibilidad de jugar en las calles sabemos que muchas de las habilidades que aprendimos y que tenemos, nos las enseñaron nuestros amigos del barrio, ¿sí? Porque si no nos dejaban a uno jugar, el dueño de la bola, de, si quería no nos dejaba mejenguear con él. Entonces, muchas de las eh, habilidades que fuimos desarrollando, las desarrollamos con nuestros amigos del barrio. Y para ir... Me encanta, me encanta esa idea porque no hay que pensar que son aburridas de trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Eh, y como les digo, esto es en el diario, en el diario se trabaja. Vamos por la otra diapositiva. Ya está, ajá, esa. Eh, muy bien, aquí planteamos entonces precisamente las conclusiones, cómo podemos ir desarrollándolo. Dime un momentito porque me quedé sin ver. No estoy viendo yo la presentación, ¿seré solo yo? ¿Ustedes sí la ven? Yo sí la veo. Sí, acá la tenemos. Para ver. A ver, no, no la... Y desde aquí es que como estoy con el, el celular, recuerda, entonces no estoy viendo mucho. Si querés te las la voy leyendo yo, Vivi. Ya, ya, ya las ubiqué, Eduardo, gracias. Okay, Promover en el alumnado el trabajo en equipo y la colaboración. Estoy haciendo un resumen como a lo que tenemos que hacer. Fomentar el diálogo, el debate, la discusión, la negociación como forma de encontrar soluciones. Proponer retos que supongan la búsqueda de soluciones y la evaluación de opciones, alternativas y consecuencias fomentar la búsqueda y la evaluación de información y fuentes para aprender sobre un tema, ¿verdad? Entonces a los chiquillos les ponemos, a los estudiantes, perdón que use la palabra chiquillos, pero es como, ¿verdad? A los estudiantes por lo general les ponemos un tema X, ok, vamos a investigar de eso, ¿qué saben? Que en internet, ¿qué podemos encontrar? ¿Verdad? Si es que hay posibilidad de internet, si no, en la casa vayan, investiguen, a ver si alguien de ahí de de nuestra burbuja sabe sobre el tema, si no, pues no, aprendemos de lo que saben los otros, de lo que trajeron los otros. Trasladar al ámbito del aula y trabajar con ellas situaciones y problemas de la vida real. Desarrollar la inteligencia emocional del alumnado para que gestionen sus sentimientos. Trabajar sobre sus preocupaciones, miedos y necesidades propias. Eso es validar los sentimientos del estudiantado. Porque muchas veces decimos es que eso no es un problema, para él sí es un problema, entonces validar ese sentimiento y que él entienda que tiene ese sentimiento. Recuerden que una habilidad precisamente es reconocer mis sentimientos, es parte, hacer uso de los conflictos que surjan en el aula para trabajar con empatía y la diversidad de opiniones que también se puedan estar generando. En conclusión, pasamos a la otra, en conclusión, si sientes que no tienes esas habilidades, no hay de qué preocuparse. Porque recuerden que estas las podemos aprender. Y la mejor manera de desarrollar estas habilidades precisamente es eh, pues compartiendo con las personas, precisamente. Y la otra, Marco, porfa. Eh, todos podemos poner un granito en la construcción de las habilidades blandas. Ya que sabemos que si de verdad ponemos ese granito de arena en las habilidades que desarrollemos en nuestros hijos, en nuestro estudiantado, sabemos que los estamos preparando para la vida. Les quiero enseñar un videíto familiar de una actividad que hicimos, Marcos, si ¿sí me ayudas con el video, un videito familiar para que ustedes vean en ese jueguillo, que hice con los chiquillos, con mis sobrinos, las habilidades blandas que desarrollamos, y les digo que eso es un éxito, a ellos les encanta jugar pastelazo, vean ustedes. La buena, no, ¿No se la va a comer? No, Ok, vamos a ver. ¿Le damos cuenta? ¿Cuánto le va a tocar a Moncaro? Mirad, cuatro. ¿No puede quitar la cara? Uno. Claro, ahí la decisión era, jugaba o no jugaba, porque sabía que le tocaba llenarse de crema chantilly. Uno. Dos, Oigan los gritos de emoción. Tres, cinco claro la emoción verdad la emoción cómo se van desarrollando y a mí me tocó también jugar no crean no quería a ver ¿Cuánto? cuántos no me trampa. creo que no me salvaré es que yo tengo las diez son cuatro son sí pero son cuatro uno Hago otra, ¿no? <risa> Ven ahí en esa corta eh, jueguito que hicimos, ¿verdad? Con los chiquitos realmente, pues vean lo que trabajamos las emociones, las relaciones interpersonales, porque ¿quién va primero? Ok, primero ustedes, pero usted y a mí me tocó también. Es parte de eso. Vean que no es como tan complicado. Es parte de lo que nosotros mismos hemos aprendido en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vamos desarrollando esas habilidades? Al principio, el más grandecillo era exactamente igual que el otro. brincó y que Dios mío, que me va a tocar que me llene el pastelazo. Y vean, ya él va normal. Eso se va asumiendo. Porque es parte del desarrollo de las habilidades que vamos a ir adquiriendo. Y de verdad, ojalá que todos sigamos construyendo nuestras propias habilidades, ¿verdad? Porque nunca dejamos de aprender. Y que pongamos ese granito de arena, precisamente. Uh -huh. Vivi, Ana Isabela Costa nos dice por acá eh, que las habilidades vienen inmersas justamente en los programas de estudio, que son parte de la transformación curricular, y que sería un uh -huh. éxito que cada docente lo trabaje diariamente en el salón de clases o ahorita desde la, desde la educación a distancia. Perdona Eduardo, y lo trabajan, y lo trabajan, porque no hay actividad en donde no se trabaje al menos una habilidad para la vida. Siempre, vea, ok, chicos, vamos a llenar el cuestionario, llenar el cuestionario, en primer lugar, una toma de decisiones, o lo lleno o no lo lleno, vea, lo voy a llenar porque la profe me está obligando, ¿verdad?, <risa> puede ser, pero y al final lo está haciendo, muy bien, el hecho de responder, cuando respondemos en el grupo, la pregunta que la profe hizo en Teams, estamos teniendo relaciones con los demás, estoy permitiendo que el otro me escuche y me están permitiendo que yo hable, entonces, eso está, o sea, todas las actividades que las profes y los profesores, todos los docentes hacen, siempre están las habilidades blandas, que tal vez no nos hemos percatado que ahí están, pero no, hombre, eh, rajen, profes, porque sí lo están haciendo, lo están haciendo, pero no, tal vez no nos estamos dando cuenta cuál de esas habilidades es la que estamos desarrollando. Claro, aquí me salgo un poquito del, del, del tema, porque Nancy nos pregunta que... ¿Cómo se puede evitar que la virtualización incremente la exclusión social de la persona en situación de discapacidad? Tal vez eso no es tan inherente el tema que estamos viendo hoy, pero Nancy, sí quiero comentarle que esté muy atenta porque la revista que nosotros desarrollamos en el Senariz, la revista inclusiva, es una revista que hacemos dos ediciones al año. Justamente la que estamos trabajando en este momento va a hablar sobre esto, sobre cómo eh, sobre todo tomando como ejemplo eh, situaciones, centros educativos y docentes que ya lograron tener éxito en el tema de la virtualidad, justamente eh, en centros de educación en especial, en colegios rurales. Entonces, para que esté muy atenta usted, Nancy, y a todos los amigos y amigas que nos están viendo, vamos a estar anunciando cuando tengamos esa revista lista. Edward, y, y tal vez sí, una idea para... Tal vez una idea para la profe Nancy, que sí. si ella tiene la posibilidad de que la mamá le mande un trabajo que hizo la estudiante, que la misma profe lo, lo suba, miren, el compañero hizo tal trabajo, tal imagen, respondió o respondió de esta manera, ¿por qué? Porque no está en la, no está en la clase ahí virtual, pero está trabajando, está haciendo igual algo, lo algo que haga, hacerlo en evidencia en la clase, es una manera de que los compañeros sepan que el otro compañerito está trabajando, aunque no puede estar presencial, ¿por qué? Porque no tiene la computadora, porque en este momento se le dificulta por tantos motivos, ¿verdad? Porque sabemos que los motivos pueden ser infinitos, eso nosotros lo conocemos, pero también es pues, consultar, si a veces no se les ocurre algo, de verdad, ahí el departamento de ayudas técnicas, sé que tanto ustedes también en información Sé que también los compañeros de capacitación estamos anuentes a apoyar en todo lo que podamos. Si ustedes dicen, ya no sé qué hacer, no tengo ideas, eh, como decía una compañera ayer, no sé, me emboté, ya no se me ocurre nada. Bueno, pues nos llaman a ver si entre todos tal vez nos vamos desembotando y entre todos buscamos soluciones. Nosotros aquí estamos de verdad que para apoyarlos en, en darles ideas y en lo que podamos con muchísimo gusto realmente. Claro, y finalmente, tal vez así de forma rápida, Don Wilber nos decía que le parece muy interesante que se hable sobre la motivación, que él estudia actualmente enseñanza del español y le interesa mucho motivar y atraer a los jóvenes hacia la lectura. Eso es maravilloso, Don Wilber, pero dice que no sabe exactamente cómo hacerlo. Entonces, él pide algún tip, alguna forma de despertar el interés en sus estudiantes hacia eh, crear ese amor hacia la lectura. Claro, y eso es muy importante, pero entonces don Wilber es. Wilber, sí, correcto. Ajá, don Wilber en este caso lo que debería de hacer es primero hacer un test de intereses y ver cuál es el interés de ese estudiantado, porque puede ser que a uno les interese más el fútbol. Por ejemplo, yo tenía estudiantes que no sabían ni leer ni una U, ¿verdad? Y me costaba cuando un día, ¿verdad? Dije, ¿por qué no les ponemos? Y fútbol, fiebres para el fútbol. Entonces se me iba, en ese entonces estaba el periódico al día, todo lo que tenía que ver con fútbol, los logos de esa prisa, que de heredia, que aquí, y ese estudiante al menos ya adquiría conocimiento de cómo se escribía esa prisa, que cuál era esa cuál era heredia, por el logo o por las letras que iba viendo, ahí él iba identificando. Entonces, tal vez, Wilber, ahí ver cuál es el interés, hacer un, un test de intereses para que ellos tengan mayor pues gusto por la lectura, porque sí, hacer que los chiquillos lean a veces lo que nosotros proponemos es difícil. Ah, pero también otra cosa, una vez escuchaba a un autor de libros que decía que proponer lectura basura, le dicen así basura, ¿verdad? Porque no es como la más profunda, es una puerta para que ellos les interese. De hecho, lo digo porque a mi hijo le encantaba leer youtubers, e hicieron un libro ahí de youtubers y yo, Dios mío, ir a gastar plata en un libro de youtubers, yo no lo puedo creer. Y más cuando me pongo a verlo y yo, ¿qué es esta barbaridad? Pues, a él le gustaba leer de youtubers, y entonces ya se mete la lectura a los youtubers, que después que estos libros que ya empezaban a hacer que un, él me dijo que eran, el autor decía que era texto basura, pero lo introdujo que ahora le guste leer, entonces leen ya de la Segunda Guerra Mundial, gusta leer, que me compren el libro de la pijama, Aranjas, que Malala, pero eso lo introdujo la lectura basura. Entonces, tal vez decirles, bueno, busquen algo que ustedes les guste leer. Es eso. Y empezar con Shakespeare, digamos. Sí, sí, sí. Eso no estaría muy bonito. Perfecto. Bueno, ya antes de terminar, recordarles que el cafecito se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana. Y el próximo es un cafecito muy, muy lindo. Vamos a tener una experiencia muy bonita de la familia Rosales Sanstam. Eh, y justamente vamos a hablar de familia y discapacidad. Y es que la familia sin duda es, es, es el motor, es el pilar de todo lo que desarrollamos a nivel de educación. Ahí nace, son los primeros educadores, el primer contacto, los primeros observadores, los primeros observadores de nuestro estudiantado. Entonces, eh, ojalá Ojalá que por ahí usted nos acompañe el próximo jueves también a partir de las 10 de la mañana. Compañeras, el tiempo siempre es un ingrato y nos volvió a ganar. Entonces, eh, agradecerte, Vivi, por, por este rato, por todo el aprendizaje que tuvimos con vos eh, esta mañana. Definitivamente, todos, todos, todos, absolutamente todos tenemos que seguir trabajando en nuestras habilidades blandas. Creo que es algo que tenemos que seguirlo madurando y seguirlo enriqueciendo día con día. Vivi, muchísimas gracias. A ustedes más bien y de verdad para los que ocupen, con muchísimo gusto aquí estamos. Gracias, Vivi. Gracias, Carlita, también por, por el apoyo esta mañana, por supuesto. Con mucho gusto, que tenga un día lindísimo. Igualmente. Gracias, Dayana Zúñiga, en la interpretación de Nesco. Muchísimas gracias, Dayana. Don Marco Matarrita en los audiovisuales, Pamela Villalobos, en las redes sociales, y a usted que nos acompañó, muchísimas gracias de corazón. Quiero que sepa que este programa lo hacemos con muchísimo cariño y siempre buscando, buscando que todos aprendamos, nosotros y ustedes, tanto como usted de los especialistas y las personas que tenemos en el programa. Muchísimas gracias a nombre del Ministerio de Educación Pública y a nombre del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Yo soy Eduardo Valenzuela. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Que tenga un excelente día. Muchísimas bendiciones. Hasta luego.